por acá tengo unas papas que ya cocí y tengo aquí mantequilla y voy a hacer un delicioso puré de papa que se me ha antojado desde hace muchos días estoy con la idea de comer un puré de papa tengo aquí pimienta que le estoy moliendo no es tan bueno este molino la verdad es que este molino es reutilizado y esto era de Spicy, spicy, spicy dice esto esto era una mezcla de especias picantes que trajimos de Israel eh, y reutilizamos el frasco para eh, porque tiene un molinito entonces pues aquí pusimos pimienta porque en otro molino tenemos sal y ya nos falta uno entonces bueno Aquí tengo pimienta, esto recién molida, bien, muy bien. Y tengo por acá un poquito de nuez moscada. Con la nuez moscada hay que ser muy precavidos porque si te pasas te queda un sabor muy, muy pesado. Entonces, yo creo que con eso es suficiente. De nuez moscada. Y tengo por aquí mantequilla. Aquí le voy a echar un buen cacho y tengo leche de soya porque aquí no tomamos leche, leche de vaca desde hace mucho tiempo aunque a mi hija le gusta y este se rompió pero bueno sigue aplastando así que yo como soy muy ecologista en algunos aspectos no todos no voy a ponerme aquí ninguna ningún laurel me voy a colgar eh, pero me gusta pues, reutilizar las cosas. De hecho, tenemos un grupo de reutilización de cosas, de cosas que vas desechando de tu casa. Que, por cierto, te invito a que escuches mi podcast. Mi podcast se llama eh, No Soy Yo, Eres Tú. Lo encuentras en Spotify y próximamente en otras plataformas de, de podcast, en otros agregadores, y pues es sobre todo, sobre todo, todo tipo de temas. Pero en uno de ellos hablábamos justamente de la importancia de la reutilización, del reaprovechamiento de las cosas. Entonces, bueno, ¿ves? Esto ya se va a ir moviendo. Está duro porque le falta un poco de líquido. Entonces el líquido que le voy a poner es leche de soya. Ya sabes que yo cocino todo a ojo. ¿Qué le voy a poner también? Le estoy poniendo cebolla en polvo y le estoy poniendo este que estoy reutilizando el frasco pero esto es ajo en polvo un poquito y sal que no puede faltar cuánto pues a cálculo lo vas le pones un poco luego lo pruebas y si ves que le hace falta pues le echas más ok otro truquito si tú piensas que esto mira ves cómo ya va agarrando otra texturita si necesitas, porque las papas ya se me están enfriando, ya están templaditas, ya no están recién salidas de la olla, porque estaba haciendo este guiso que puedes ver en otro video. Mira, nada más que chulada. Esto es un bacalao al punto de sal, a la, pues, al octavio. <ríe> un poco a limón, le puse unos choricitos del de chorizo de por acá. Chorizo de sarta, le dicen. Y mira, ¿ves? Choricito, tiene unas alcaparras. Y bueno, esto está, huele, como dicen por aquí, huele que alimenta. <ríe> Delicioso. Si quieres verlo, búscanos el otro videito Y bueno, continúa aquí con, la, con el puré. Te decía que si tú piensas que está muy frío, puedes meterlo un momentito... Uy, puedes meterlo un momentito al horno de microondas para que se te caliente y servirlo o sí bueno ya cuando lo vayas a servir pero bueno la idea es esa que, que lo sirvas que lo calientes en el momento que lo vayas a comer bien tapadito un momentito nada más para que para que agarre un poquito de calor ves yo creo que aquí todavía me pide un poquito un poquito más de leche vamos a ver está y a ver qué tal ahora este puré si lo quieres utilizar luego para hacer unos taquitos dorados o unas quesadillas de papa, yo creo que no te va a servir porque esto tiene mucho líquido. ¿Ves cómo va chupando el líquido la papa? Pero de sabor debe estar maravilloso. Ahora lo pruebo para ver qué tal está el sal y eso. Yo creo que está perfecto. Tal vez un pelín más de, de sal. Pero de lo demás está súper bien. Y ves, no hace falta. No hace falta tener un super equipo para. Para hacer esto con esto que te digo. Incluso creo que se. Que se maneja mejor, ¿eh? Para mí, esto ya estaría. Hay gente que le gusta más aguadito, más este más esponjoso, a mí pues, me gusta así, porque claro, el que es de, el que es de, de bolsa, que viene ya mmm, precocido y solo vienen las hojuelas, pues te queda súper ligero, pero no es realmente un puré con todas las propiedades y el sabor y la fibra de la papa. Entonces este, bueno, más tarde voy a servir este puré con esta delicia que tengo por acá para acompañarlo y síguenos si te gusta pues danos like síguenos comparte escucha nuestro podcast eh, te va a gustar y aquí está el bacalao vamos a servirlo fíjate cómo quedó la salsita ves voy a poner tres piezas porque esto es para alguien que es medio dragón los choricitos y el puré, así calientito yo creo que por ahí más o menos ¿qué te parece? ¿Mm? se ve bueno, ¿no? no puedo aguantar la tentación de, de probarlo, así que voy a probar un pedacito con un choricito a ver mm. delicioso